Para resolver una ecuación de primer grado con paréntesis, lo primero que necesitamos es quitar los paréntesis. Vamos a aplicar la propiedad distributiva, ya que aquí hay una multiplicación, y aquí volvemos a aplicar la propiedad distributiva, porque aquí, aunque no se vea, también hay una multiplicación. Así pues, hacemos 3 por x, 3x, más por más es más, 3 por 1 3. Menos por más es menos, 2 por 5, 10. Menos por más es menos, 2 por 3, 6 y la letra, x. Y aquí tenemos 7 menos x. Ahora hemos convertido una ecuación en una ecuación de primer grado sin paréntesis, es decir, de las más sencillas. Pasamos todos los términos con x a un lado, por ejemplo, al lado de la izquierda, todos los términos con x son estos. Este término estaría en el lado que no queremos, por lo tanto, lo pasamos al otro lado, Recordar que con la operación contraria, como aquí resta, al otro lado sumará. Por lo tanto, tendremos 3x menos 6x más esta x que viene, y como números tendremos el 7 que está en el lado eh, en el que lo queremos y luego este más 3 que pasará restando y este menos 10 que pasará sumando. Hacemos el cálculo, 3 menos 6 más 1 es el cálculo numérico que tenemos que hacer. 3 y 1 son 4, 4 menos 6 son menos 2, así que tenemos menos 2x. Y en este lado lo mismo. Los positivos son 7 y 10, que son 17, y le restamos 3, que serán 14. Y ahora solo tenemos que aislar la x. Para ello, este menos 2 que está multiplicando pasará al otro lado dividiendo. No hay que cambiar el signo pasa de multiplicar a dividir, si se puede se simplifica, en este caso sí que se puede, más entre menos es menos y 14 entre 2 es 7, por lo tanto la solución final es x igual a menos 7. La x que cumple la ecuación original es el menos 7. Para resolver esta ecuación que tiene paréntesis, eh, quito los paréntesis aplicando la propiedad distributiva. Aquí no veo ningún número, pero aquí delante podríamos imaginarnos que hay un 1. Es decir, solo tengo el menos que hace que cambien los signos de detrás. O pienso en un menos 1 si me resulta más sencillo. Por lo tanto quedará menos por más es menos, 2 por 3 6. Menos por menos es más, 2 por 2, 4, y la letra. Y aquí tendremos menos por más que es menos, el 3x ha cambiado de signo, y aquí menos por más también menos, 5, el 5 ha cambiado de signo. Ahora tenemos una ecuación sin paréntesis, pasamos todos los términos que lleven incógnita a un lado y los que no al otro. Por ejemplo, los que llevan X los dejamos a la izquierda y los que no los dejamos a la derecha. El 6 ya está bien colocado, este menos 6 pasará sumando y este menos 5 pasará también sumando. Hacemos la operación, 4X menos 3X, 4 menos 3 es 1, así que esto es 1X. El 1 no hace falta escribirlo ya que multiplicar por 1 deja las cosas igual. Y al lado de la derecha hacemos también el cálculo. 6 y 6 son 12 y 5 17. En este caso nos sale la solución ya en este paso. x igual a 17 es la solución. Si cambiásemos esta x y esta x por el número 17 e hiciéramos el cálculo, tendría que darnos 6. Así se puede comprobar si la ecuación está bien resuelta. Para resolver esta ecuación de primer grado con una incógnita que lleva paréntesis, primero quitaremos los paréntesis. Aquí no hay nada que hacer, lo copiamos igual... Aquí, cuidado que el único que está multiplicando, por así decirlo, al paréntesis es el menos. Es decir, si queréis imaginar un número, sería un menos 1 que multiplica. O simplemente que hay un menos que hace que todos los signos de dentro del paréntesis cambien. Este 2 no está multiplicando. Si os fijáis, esto es un más 2. Es un 2 que suma y luego el signo menos es el que afecta al paréntesis. Por lo tanto, pondremos menos 3 y menos y más, menos x. Los términos de dentro del paréntesis han cambiado los dos de signo. Aquí, el 2 sí que está multiplicando, puesto que es el número que está enganchado al paréntesis. Supongo que notáis la diferencia. Por lo tanto, aquí haremos 2 por x más 2, aplicando la propiedad distributiva. Dejamos todo lo que lleva x a un lado esto lo tendremos que mover de sitio, por lo tanto, pasará restando. recordar que si no se ve el signo es que es un más. Al lado de la derecha dejaremos este 2, que ya nos iba bien. Este pasará restando. Y este menos 3 pasará sumando. Calculamos. Menos 5 menos 1 son menos 6 y menos 2 son menos 8. Así que tenemos menos 8x. Y a este lado, 2 menos 2 da 0, se cancelan entre ellos... Y queda solo 3. Aislamos la x pasando el menos 8 a dividir. Puesto que a este lado, aunque no se vea, está multiplicando. Si se puede, se simplifica. En este caso no podemos simplificar, pero los negativos no se suelen dejar en los denominadores de las fracciones. Se suelen dejar delante de la fracción o en el numerador. Por lo tanto, las soluciones serían el número escrito de cualquiera de estas dos maneras, menos tres octavos. En este caso, la incógnita es la M. Recordad que las incógnitas pueden ser cualquier letra. Generalmente se usan la X, la y la Z, pero podemos usar cualquier otra letra que queramos. Vamos a quitar los paréntesis aplicando la propiedad distributiva. Más por más es más, 5 por 1, aquí habría un 1, queda el 5, y la m, que es la letra. 5 ¿eh? por m es 5m. Más por más es más, 5 por 4, 20. Al lado de la derecha, fijaos que este 3 no está multiplicando al paréntesis. Es el menos lo que está enganchado al paréntesis. Por lo tanto, solo habrá que hacer un cambio de signo. El 3 se queda tal cual y este negativo cambia todos los signos de dentro del paréntesis. Ahora ya no hay paréntesis, pasamos todos los términos que llevan incógnita a un lado y los que no al otro. Este menos 2m pasará sumando. Los números serán el 3, ya está donde lo queremos, el menos 1 también está donde lo queremos, este menos 1 pasa al otro lado sumando y este más 20 pasa al otro lado restando. Si os fijáis, en este paso podríamos habernos dado cuenta de que teníamos un menos "-1", a los dos lados de la igualdad. Eso quiere decir que yo podría eliminar este menos "-1", de ambos lados, y la igualdad se conservaría, puesto que si hago lo mismo en los dos miembros de la ecuación, la igualdad se conserva. Si hubiéramos hecho esto, si hubiésemos cancelado estos dos términos, estos dos términos ya no los habríamos escrito. Si no nos damos cuenta, no importa, puesto que aquí menos 1 más 1 se van a cancelar igualmente porque dan 0. Hacemos esta operación, 7 más 5 más 2 son 14m. Y esta operación cancelamos, por ejemplo, estos 2 que dan 0 y quedará 3 menos 20 menos 17. Así que el 14 pasa a dividir. Y si se puede, se simplifica, pero en este caso no podemos simplificar. Así que esta es la solución final. m es menos 17 partido 14.